Los ladrones usan gorra gris, bufando oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una interna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre. Rosita, todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. y yo también, los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el balde, aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerte, repartirse entre los hermanos, eligen una virgen de plata y el canario Vengan a verlo por las mañanas con la gorra hasta las orejas, han mal valija o la fija de la filo de las hermanas. Y la piderán su dineros, con mujer y malandrino, y merendes, en Túnez y merenderos en loca y Clandestinos, oran un tanto de carico, y lo del Pena ponen colores. Mientras soñan con, con rocamboles la las muchachas en el botánico, del parque gol, los versos lares. Con mi en sus mejillas cantando sombrías feliz a la mané de olivar a la noche con la majora irán de pura recalada a besar la cancha engrasada que canto carros de la puta Y son humanos, oh, inhumanos Fatalistas seres libertales Inocentes como animales Y canallas como cristianos Ninguna angustia los desgarra Cada cual vive como quiere cuando la madre se le muere le ponen tu a la guitarra. Viva, viva. Quería salir a la escena con una, unas camisas cortas y hacer un tatuaje acá en el verso izquierdo. ¿Qué me tenía que haber hecho? Un barco y un nombre, Rosita. ¿No es cierto? Un tatuaje acá me voy a hacer. Cuando alguien me ayude a hacer el tatuaje, lo haré. ¿Va Un poquito. Ahora sí. ¿Mandó? Tanto tiempo que me quiero hacer esto, homenaje a Raúl. Yo me acuerdo siempre que, que tu unión eh, decía cuando viene algún muchacho valiente que hacemos un reportaje y me pregunta qué le diría a los jóvenes, dice que contemplen a la realidad, que vean a la realidad, que está llena de poesía no escrita aún. Uh, y él tiene razón, ahí. la realidad es una cosa cambiante, un poquito antes de Gotán lo conocía a Raúl, en fue 64 por ahí. Lo no fui a ver y mi hermano Alberto también me dijo, de, me, me dijo que había, bueno, la gente que, que había los pintores amigos míos, estaba Brullón, estaba eh, Gorriarena, y me, me dijeron, hasta lo de Tuñón, y ahí empecé a hacer, a leer los, los poemas y, y hice uno de los foguetes de San Juan, y los ladrones.